dijimos al principio ver esta gente. Messi se emociona tras su brutal exhibición ante Croacia. y la gente que está en Argentina que no tengo duda que, que va a ser una locura también. Y a continuación vas a ver lo que no se vio de Messi durante esta semifinal. Una bueno, vez más Argentina está en una final de, del mundo. Pues así es, se respiraba alta tensión ya desde el inicio del partido en ese túnel de vestuarios con los dos equipos esperando a salir al terreno de juego. Para la ceremonia de himnos capitaneados por parte de Croacia por Luka Modric y por parte de Argentina con Leo Messi salieron al terreno de juego ambos equipos. Y en la ceremonia de himnos, Leo Messi totalmente respetuoso con el himno nacional argentino. Y luego como siempre se hizo el sorteo de campos con Messi y Modric, los dos grandes capitanes, las dos estrellas del partido presentes en el mismo. Y inició el choque, un choque que durante los primeros 15 minutos tuvo la posesión del balón. Croacia con un 66% pero al poco ya la selección argentina desequilibró el partido en el minuto 24 Primero con un disparo de Enzo Fernández que atajó a uno de los porteros del Mundial Y en el minuto 31 penalti a favor de Argentina por derribo del portero Livakovic a Julián Álvarez. Y se iba a encargar, ¿quién sino de tirar el penalti? Exactamente, el mejor jugador de la historia, Leo Messi. Que en el minuto 34 lanzó magistralmente la pena máxima. Bien esquinada y por arriba nada pudo hacer Livakovic y puso el 1-0 a en el marcador, un Messi que lo celebró por todo lo alto con sus compañeros y no hubo respiro porque Argentina siguió atacando y en el minuto 38 Julián Álvarez se presenta mano a mano con Livakovic y lo bate dejando el 2-0 a en el marcador con el que se irían los dos equipos al túnel de vestuarios para descansar y con Argentina ya con un claro 2-0 en el marcador. Y es que el resultado a media parte ese 2-0 era justo porque en este deporte hay que meter goles, la posesión es secundaria y en el minuto 57 después de unos primeros minutos en los que no pasó absolutamente nada, Messi remató delante de Ibakovic tras una pared con Enzo Fernández. Pero atajó el portero croata. Minuto 69. Ahí sí que Messi hizo un auténtico jugadón. Se fue de varios defensas. Desde la banda derecha y ya en el área pequeña. Dio una asistencia perfecta a Julián Álvarez. Que acabó dejando el 2-0 a 0 en el marcador. Jugadón de Leo Messi. Que bajo nuestro punto de vista se merece ya el balón de oro del mundial. Y por otra parte un Julián Álvarez que empezaba el mundial como suplente de Lautaro Martínez y que ha acabado siendo titular y con 4 goles ya en el zurrón, esperando ya la final a un solo gol de jugadores como Messi y Kylian Mbappé. Final del partido y se desató la locura entre la afición argentina con un Messi que se mostró contento, satisfecho y votando de alegría y cantando delante de la afición albiceleste, tal y como lo ha hecho en los últimos partidos de este Mundial. Por tanto 3 a 0, resultado Claro, contundente y justo a favor de la selección argentina.